6 de culos, cajoneras, una cueva de cartón Un reloj de raso, crao simpsons, sellos, marionetas Un estuche, una bandera, pedrestre, un punk, un monete Cup 2017, una RAM sujeta y dos Este sello y sus amigos, terror de navideño Un punto de libro, muy risueño, una postal Sevillana, soy yo misma en esta taza Un fantine para ti esta... Amar y lapicero, el cast de Tolkien entero Calendarios en porretas Kylo Ren, marcando tetas Mis tarjetas de visita monstruos, sellos, la Barama, un cerebrito Mal hablados, pastelitos ¡Ah! Libro de Begur, un saico Aquí tenéis su de